Hey, ¿Qué pasa chavales? Yo soy Doctor Elefante y ya estamos aquí en el primer vídeo del canal, ¿vale? Estamos... Bienvenidos todos seáis a mi canal, ¿vale? Se llama Doctor Elefante y espero que sea muy apoyado, ¿vale? Y el primer vídeo se va a tratar de, pues, el primer capítulo de una serie de Minecraft, ¿vale? Una serie de Survival de Minecraft, como ya lo estáis viendo. Y bueno... Espero que os guste, así que vamos ya a ir empezando. Hay abejas, ahí... O sea, me acabo de encontrar por ahí abejas, ¿veis? O sea, o sea eso puede que haya alguna colmena cerca, ¿eh? Pero bueno, eh, nos dejamos de colmenas porque ahora... Ahora tenemos que hacer los pasos básicos, ¿vale? Para empezar, para... Para empezar en el Minecraft, ¿Vale? Así que, bueno, vamos a matar a esta oveja Lo siento, amiga Pero te tengo que matar Ahí Voy a matar tres, ¿vale? Para que me den Para que me den tres de lana Y para hacerme una cama, ¿vale? Y pasar la, la primera noche Así que La verdad es que hemos aparecido en un sitio Donde hay muchas ovejas, ¿eh? Qué suerte hemos tenido, pero bueno A ver, lo siento a mi, a mi amiguita Pero te vamos a matar Ahí con esto ya basta. Además ya, ya tenemos varias varios chuletones, bueno, cordero crudo para comer. Y las flores las estoy cogiendo porque luego en un futuro teñiremos a las ovejas, ¿vale? O sea, las podremos teñir de rojo, de azul, de, de, az, de azul oscuro... O de gris, oscuro, o gris, claro. <risa> a ver, bueno, hay un montón de colores, así que no me enrollo mucho. A ver, vamos a coger por aquí maderita antes de que se haga de noche. Y nos hacemos una mesa de crafteo y empezamos a picar un poquito, ¿no? A ver, eh... la, las abejas. Hay... Es hey, que hay dos abejas, pero no sé dónde está la colmena. Pero bueno, da igual. Vamos a. Mira, aquí tenemos un pequeño sitio Aquí podríamos pasar la, la primera noche Así que vamos a coger madera Nos hacemos mesa de crafteo Ahí estamos Y empezamos haciéndonos un piquito de madera ¿Vale? Para empezar Ahí y ahí Ahí estamos, cogemos el pico Y empezamos a picar Uy no, esta parte no, que si no el agua Ya viene y nos Nos Nos ayuda O sea, nos molesta Vale, yo creo que A ver, nos hacemos un poco más Es que me quiero hacer el kit entero de... De piedra, bueno no, el kit entero no Me voy a hacer una pala, un hacha Y una espada, y un pico Claro Ahí estamos, y un horno También me voy a hacer, así que Ahora aquí Cogemos horno Lo ponemos por aquí Mientras hago Las demás cosas voy a Voy a poner estos chuletones a... Para cocinar, esto, este cordero a ver, espada, pico, hacha y pala, una pala, una pala, una palita para... Para coger tierra, arena, etcétera A ver, ojo que se nos está acabando el... Este. Y también me voy a hacer una camita eh, No sé si hacerme... Venga, voy a hacerme... El... <risa> a ver... A eh, ver si hay algo, alguna flor azul bueno, parece que no Bueno, lo dejamos Me hago una blanca y luego si eso Tiño esa cama Esa cama de azul Y ya está, <risa> vaya capricho Ahí estamos, una cama El último cordero Y me voy a llevar el, La mesa de crafteo Y el horno Y el horno, la cama Y la mesa de crafteo a ver, eh, mira, un brote Esto nos va a servir Cogemos ahí los brotes Y... Mira, no voy a matar porque me dais pena Os voy a dejar vivir Luego no os quejéis de que os trato mal Solo he matado a vuestras compañeras Hola Hola, abeja, ¿qué tal? No me picas, pícame Para que me pique Creo que tengo que golpearla Pero paso, o sea, paso <risa> Hola bueno, da igual, o sea, no nos vamos a enrollar con con la esta. Con la a vieja. Vale, vamos a hacernos un barco. Esto me recuerda a un amigo que tengo yo en. Un amigo, vale. Esta parte la voy a poner eh, silenciada en cámara rápida porque va a molar, ¿vale? Bueno, no, no la voy a poner en cámara rápida, pero voy a estar callado, básicamente. me recuerda un amigo <ríe> que de aquí le mando un saludo <ríe> os ha gustado <ríe> Ya sé que Griff también lo ha hecho pero me da igual, ¿vale? Quería quería yo también hacerlo porque es como lo en huevo Así que bueno, vamos a ir por aquí, yo creo que voy a, vamos, a talar, vamos a talar estos árboles de aquí Y chicos, lo que estaba diciendo, eh, este canal se va a tratar de Minecraft en específico Y va a tener eh, pues eh, PvP y survival y bueno, las cosas que tiene Minecraft, ¿no? Así que bueno, mira, ya está llegando la noche. Así que. Voy a hacerme aquí un pequeño. Un pequeño sitio para. Para sobrevivir. <ríe> que me encanta la canción esa. Bueno, canción entre comillas, a ver. <ríe> a ver. La ponemos. Tal que ahí. Ahí estamos. Y. Dormimos la primera noche, yo creo que bastante bien Y vamos a irnos con el barco, yo creo que a seguir explorando Si no antes llevarnos más madera Porque la verdad es que quiero llevar bastante madera Porque luego luego lo que pasa es que me falta Así que para no, para que no me queje yo pues Voy a... Uy, he cogido esto Llevo esto Al que así A ver si cae algún árbol O cosas así Porque quiero llevarme un Un brote de estos árboles Para Para, plantarnos, para plantarlos en, la, en mi futura casa vaya vale, ya tenemos uno Perfecto, pues ya está Con este no basta Voy a seguir, voy a seguir cogiendo. Este árbol ya es el último Uy, a que nos falta aquí más madera Bueno, perfecto Vamos a irnos en barca porque creo que vi algo Vi una ruina o algo así No sé si era un barco o una simple ruina Pero vamos a ir, vale Creo por aquí por el mar Ahí estamos, nosotros hemos hecho un poco de daño Pero da igual Oh, un delfín, un delfín, un delfín, un delfín ¿Dónde están? Mira, están aquí. Empújame. Ah, nos están empujando, mira. Uh, uy, uy, uy, uy, uy, que nos ahogamos. Nada da igual. ¿Veis? ¿Veis? Esa ruina. Ya no me siguen. Bueno, da igual. Cogemos el barco. Mirad, ¿veis? Esa ruina de ahí. Eso no es un barco, o sea... <risa> yo también... Yo, yo también diciendo que esto es un barco. Vaya barco, ¿eh? Jolín, un barco de piedra, ¿eh? <risa> un barco de piedra, ¿eh? <risa> bueno, da igual. Eh... Jolín, parece que aquí hay... pues Aquí hay cofres, ¿eh? Puede que haya cofres, así que vamos a recoger esto y ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! un tridente no no no no no no no no no no no no no no no no jolines que me está lanzando tridentes el chaval venga vente a la orilla a ver si a ver si eres tan valiente de venir aquí a la orilla chaval cuántos tridentes lanzas, tío? Pero mire eso, tío Sí, sí, tú sigue lanzando Porque no me vas a dar Bueno, pues nada, no me vas a dejar Es que es imposible, o sea, es que encima ¡Que me ha dado! Es que es imposible Porque hay dos ¡Jolines, tú! Déjame ya en paz, macho Bueno, nada, no nos va a dejar, pues No pasa nada, o sea No pasa nada Es un pesado tú ese, tú Nada, que no me vas a dejar explorar eso, ¿o qué? ¿Dónde está? Nada, ¿no te cansas de tirar trientes ahí a lo tonto, o qué? ¡Es que no tengo escudo! Mira, estoy hasta las narices. Me voy a hacer un escudo y te, te las vas a ver conmigo. Ah, no, que no tengo hierro, o sea, penoso. Bueno, da igual, eh... <ríe> y Yo queriendo hacer aquí un. ¡Ostras, ostras! ¿Eh? ¿Qué pasa? Ya salió a la orilla, ¿eh? Pequeño Pit <ríe> ¡La ha dado! ¡La ha dado, la ha dado! <ríe> ¡Ostras, chaval! Que me está apuntando tú, el chaval. ¡Jame! Mira. Eh, no tengo escudo, pero tengo el árbol de escudo. Jolines, tú, que me quitan media vida Los chavales Es que te destrozan, tú Y como no tengo un escudo En condiciones A ver eh... Déjame, tío Estoy muerto Estoy muerto, tío Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. Mira, paso, o sea, me voy a meter en una mina y voy a conseguir... Con uno de hierro me basta, o sea... Mira, y voy a dejar aquí haciéndose... No, no, la ves a crafteo o no? O sea, bueno, sí, déjalo. Voy a dejar aquí haciéndose eh, carbón vegetal. Vale. Ahí, ponemos dos Y aquí dos ah, Jolín, es que vamos Yo también flipo, o sea, me acaba de tocar aquí Carbón Vale, pues vamos a coger esto así Y esto así Vamos a poner la antorcha aquí y vamos a coger este carbón, que ya es que me he quedado sin comida, eh. Debería haber matado a las ovejas, pero es que me daban pena tú. <ríe> o sea, si me dan pena en un juego en un juego de estos. Imagínate la vida real. <ríe> vamos todo Y seguimos picando De verdad que no tengo más comida O sea, ¿es en serio? No, eh, No veo nada ¿Siguen ahí, en serio? ¿Siguen ahí, tú? O sea, se están tomando ahí Una, una fiesta, ¿eh? Sí, cuando tenga el escudo, el escudo Os la vais a ver conmigo ah, A ver si Seguís siendo tan valientes Creo que este gameplay va a durar... Eh, bastante, ¿eh? Va a durar una hora, creo Y me estoy quedando sin comida Es que eso es lo malo, tío Sin comida Y todo por no matarle las ovejas, tú eh, Se me ocurrido una idea Que es que mientras... Mientras yo pico y todo eso, voy a dejar plantado. A ver si consigo alguna semilla. Jolines, una semilla. Bueno, en realidad quiero tres o dos, no sé. Ay, a ver. Eh, así... O sea, antes me daban semillas, ahora ya no me dan. Bravo. Bravo for you. hay una semilla voy a, mientras yo pues planto digo mientras yo cavo y todo eso eh, voy a voy a dejar esto plantado vale para conseguir comida sabes otra abeja bueno no da igual eh, vamos a hacernos una azada a ver una azada ahí estamos estamos lo voy a plantar aquí cerquita aquí aquí mismo ahí estamos y claro mientras mientras yo cavo pues eh, pues crece el trigo y todo eso no casi al menos hago algo bueno y consigo comida porque como veis me estoy muriendo de comida y ya nivel 5 con el carbón, ¿eh? Ojo que no está nada mal. Vale, perfecto. ¿En serio que no hay hierro ni nada? Que sí, que hay mucho carbón, pero que yo quiero hierro, jolines, no carbón. El carbón lo agradezco Pero es que también quiero hierro Hierro, hierro Quiero hierro <ríe> Estoy oyendo agua Pero no sé dónde Es que no, no sé Estoy oyendo una cueva Una cueva Porque se oye el agua y eso significa que seguro que hay una cueva. Y en breve se... Aquí, aquí, aquí, aquí. Julín. A ver. Pero esto no es una cueva. Esto es... Ah, no, no, no, no. no. Que hay ahogados encima. Acabo de oír un ahogado. No, o sea, me piro. O ¿está en tu pedir uno de hierro, tú? Vale, vamos a dormir. Pero, jolines, con los monstruos cerca. Es que al final me muero de hambre, tío. Mira eso. La barra de hambre cada vez está más... Más baja. Mira, eh... Voy a perder los seis niveles de experiencia Pero es lo que hay O sea, mira Voy a restablecer aquí el punto De, de reaparición Hay como van las semillas Que ni siquiera han crecido Mira, voy a Voy a morirme Voy a morirme por pues, por caída Y... ya está, porque es que si no va a ser imposible O sea... Vale, así que Nada, voy a hacer así Ya sé que esto es un poco Noob, pero es que Es que si no No voy a poder correr O sea, Es, es que me da igual Ahí estamos y Ahí estamos Y como ahora he aparecido aquí Pues las cosas están aquí ¿Veis? Aunque haya perdido los niveles de experiencia Que tampoco, ¿eh? Antes tenía seis niveles Uy, que no me quiero montar Antes tenía seis niveles y ahora tengo... Tengo cuatro, tampoco he perdido Muchos, eh Pero eh, bueno, pero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es que se ha montado la abeja En mi, en la En la Se ha montado en la barca La abeja, pero esto que viene A ver, sigue ahí el excreto, vale Vamos a matarlo Vamos a matar ese esqueleto Que nos da pues Huesos o cosas así No, no, no, no, no A mí tú no me pegas, chaval Que no me pegues, tío Vamos Solo nos ha dado una flecha, ¿no? Sí Joder, yo quería un hueso Pero bueno, da igual otra vez sin comida, bravo Venga, vamos a seguir todos juntos ¿Por qué no? Ah, pero, qué tonto soy Si aquí hay salmones Qué tonto he sido tú Salmones y bueno, hay de todo No, no, no huyáis Ah, no, que es que sigue ahí Pensaba que se había ido tú el... Déjame en paz, tío, macho No me dejan ni coger el... los salmones Mira, me voy más para acá y ya está Ah, que es que me sigue viendo Lo siento, salmón No me ha dado nada Que no me ha dado nada Jolines tú, no me paran de seguir, macho Ostras, es que si sí tiene un caparazón de, de Nautilo Ojo, fuera. El caparazón de Nautilo. De Nautilo, bueno, da igual como se llame. Ahí estamos, más comida Hola, mira Sí, se me había dejado el salmón Lo que pasa es que no... Aquí es que... Jolines, que pesados, por favor Dejadme ya con los tridentes estos O sea, yo había venido aquí para explorar la ruina esa Pero no me dejáis, tío Ay, qué penoso, tío. Bueno, da igual. Eh, mira, como no me dejan hacer nada, lo que voy a hacer va a ser eh, cavar, o sea, cavar. Cavar para abajo. Es que es lo único que puedo hacer. Y ya cuando encontremos un poco de hierro o cosas así. Dejamos el capítulo aquí y ya está, porque se me está haciendo, se está haciendo largo. Y tampoco voy a tener aquí cinco horas, ¿sabes? aquí yo, juego, yo jugando al Minecraft y vosotros viéndolo, ¿no? Así que vamos a dejar lo más importante. Esto aquí. Así, esto por aquí. Esto por aquí. Que por cierto. Mientras voy a dejar. Eso ahí haciéndose. Porque el alga, las algas se pueden comer. O sea, si tú las cocinas, se pueden comer. Así que nos pueden ayudar. Voy a dejar esto aquí, esto aquí, la calabaza, el ciano este, eh, brote de abeto, brote de roble eh, y ya está. Yo creo que hemos dejado lo más importante, lo más importante, lo más importante. <risa> ¿Veis? O sea, estos son algas secas y, y esto tú ahora te lo puedes comer. Aunque solo te cura medio corazón, medio muslito, perdón. Pero bueno... Me... Algo es algo, ¿no? Y mientras voy a seguir cogiendo Más Más algas Jolines, tío yo Es que yo de verdad Es que ni siquiera para comida me dejaron A ver No, no, si cuando tengo un escudo os la vais a ver conmigo, ¿eh? Ya veremos, cuando tengo un escudo, a ver, a ver qué tal qué tal me, me, me tiráis el tridente, ¿eh? Así que bueno, vamos a seguir cavando. Vamos a ir cavando por aquí. Por aquí, que así de paso también consigo piedra y materiales. Ya se me va a caer el pico, no sabía, pero bueno, da igual. A ver. Vamos a hacernos antorchas. Ahí estamos. Ocho antorchas. Y con esta nueve. Y un pico también. Bueno, no, me voy a hacer dos. Ya, te, ya que tengo cuatro palos Pues me hago dos picos, ¿no? Este aquí Y el otro aquí eh, A ver, ya hay más algas ¡Oh, Hierro, vámonos A ver, a ver ahora ¿qué, qué, ¿Cómo me van a atacar? A ver qué tal, venga A ver ahora cómo, cómo me atacan A ver si ahora sois tan Tan valientes, eh De dispararme con vuestro tridente Creo que son dos Los que tienen tridente, así que tenemos Una pequeña probabilidad Que nos sé va a vocalizar eh, De que nos den Lo que viene siendo su Su tridente Ojo que hemos encontrado por aquí una mina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mira, me voy a hacer primero el escudo porque me veo ya muriendo, ¿eh? A ver, entonces Me Voy a hacer otro horno. Ahí estamos. Yo creo que el capítulo lo vamos a acabar matando a a lo que viene siendo los ahogados esos y visitando la... Eh, la la ruina esa que hay ahí mira, mira, ahí están, ahí está el tonto a ver, a ver, necesito uno de hierro, solo uno mientras, de momento a ver, hacemos por aquí un escudo uy, ahí Venga, a ver, ¿cómo me atacáis ahora? ¿Qué pasa? ¿Eh? Venga, atácame Ah, que es que ya estaba un golpe Bueno, da igual eh, Había otro, eh Es que no me fío, porque había sé sí que había otro Pero bueno Mientras vamos a ir por aquí A ver qué nos podemos encontrar Ojo que se está haciendo de noche ¿eh? Ojo, un cofre Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre eh, Me voy a hacer una puerta Vale, para respirar eh, Subimos, subimos, subimos Y también voy a dormir Porque después aparecen los monstruos Y no, no me apetece ¿eh? No me apetece A ver, esta afuera que solo es una a ver, eh, Vamos por aquí Y dormimos antes de que aparezcan monstruos Ahí estamos Perfecto La segunda noche ya ¿eh? Seguro este capítulo Está durando bastante Pero es que quiero terminar el capítulo Matando a Bueno, explorando Las ruinas esas Y ya estaría Así que Uy, me faltan palos Hay un. Un pico y una espada. Mucho mejor. Ah, sí, y la puerta, la puerta, la puerta, que se me olvida. La puerta es para respirar bajo el agua. Vale. Ahí estamos. Puerta de abeto. Y había. En ese cofre había un. Un, un libro encantado, eh. Ojo que podemos conseguir ya el primer capítulo o un libro encantado. ¡Pum! ¡Venga! ¡Cortearme ahora! ¡Venga! A ver si podéis, chaval. Ah, no, no, no, que es que hay otro. ¡Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale! ¡Uy, vale, vale. Oh, no! ¡Gracias! <ríe> Progreso conseguido. Me voy acercando. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Vamos a regenerar vida. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Lo sabía. Medio corazón, medio corazón. Me va a dar, me va a dar. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Uf, menos mal. Medio corazón, chavales. Medio maldito corazón. Me sigue lanzando el tonto, tío. Es que yo de verdad... ¡Que no llegas, tonto! Ah, tú sigue lanzándome. Que es que no te va a servir de nada. <ríe> es que Vamos. Estoy quedando sin comida Ya solo me quedan tres Qué pesado, por favor Recuperamos por aquí vida Joder, es que ya vamos Me queda muy poca vida Eh, pero han crecido ya los cultivos En serio, tío En serio No sé, me está costando, eh. O sea, quiero llevarme el cofre y ya estaría. Vale, ya tendríamos más algas. Joder, ya creo que llevamos una hora ¿eh? de, de capítulo Pero bueno, <ríe> hay vídeos video, hay en Youtube de todo tipo O sea, hay vídeos que, que son de 5 horas <ríe> Como el torneo de Youtubers del de Rubis este presencial de Fortnite Pero bueno... Eh... Ah, sí, ¿qué hago yo? Voy a coger aquí la mitad Y la voy a poner en el otro lado ¿Sabes? Para... Esto mucho mejor A ver, aquí Ay, A ver, voy a llevarme esto... Me estoy abasteciendo de, de algas. O sea, cuando ya tengamos una casa y tengamos cultivos, vamos a hacer la leche. Porque ya la comida ya va a ser como, como si fuese un juego, ¿no? Como si fuese el Monopoly para nosotros. Pero bueno, ahora la verdad es que estaba sufriendo bastante. Pero los primeros días en Minecraft, cuando tú te creas un mundo survival y y estás empezando en Minecraft eh, siempre son los que los más duros porque tienes que construirte una casa tienes que conseguir comida y todo eso y bueno ahí estamos ahí a ver por aquí otro <ríe> Jolines, es que me estoy abasteciendo de algas. <ríe> Penoso. Mm, perfecto. Vale, yo creo que con esto ya no basta, ¿eh? A ver, ¿dónde está el tonto este? ¿No está? No está. Ah, sí, sí, sí, sí. Lo he escuchado, la he escuchado. He escuchado ahí un... ¿Veis? Ahí acaba de... Ahí estamos. Perfecto. ¿Veis? O sea, yo aquí acabo de poner una puerta. Oye, amigo, déjame... O sea... Uy, lo he hecho mal Perdonar si no se ve nada Pero es que es, es imposible Ahí estamos y una antorcha Protección contra el fuego Nada mal Una esmeralda, pepitas de oro Trigo, bien, para los panes Y bueno, luego Carbón, que tampoco mucho Pero bueno, algo es algo Jolines, tío O sea, no me dejan en paz Jolines, no puedo salir. Ahí estamos. Pues yo creo que vamos a terminar... ...el capítulo por aquí. O sea, hemos conseguido... Espera que no me maten, eh. Ojo que espera que no me maten. Ahí estamos, nos vamos con el barco Ahí estamos eh... A ver que no nos den Y yo creo que vamos a terminar el capítulo por aquí ¿Vale? Porque ya se hace súper largo Y... ¿Sabes? No, no quiero que dure tanto Así que vamos a hacer ya la despedida por aquí Espero que os haya gustado, vale, el primer capítulo y bueno, el primer vídeo del canal, vale, eh, y bueno, darle a like y suscribiros si os ha gustado, y nos vemos en la próxima, adiós.